Hola, la taquigrafía es una técnica que permite escribir a alta velocidad usando símbolos especiales. Cuando se alcanza un buen nivel de entrenamiento se puede escribir incluso a la velocidad en la que otra persona está hablando. El taller de taquigrafía de la Escuela Superior de Comercio está articulado en dos niveles, cada uno con un año de duración. El primer nivel abarca las bases y los fundamentos del sistema taquigráfico usando el método Larralde mientras que en el segundo nivel se profundiza el sistema y se comienzan a ver algunas cuestiones vinculadas con la velocidad. En cualquiera de los dos niveles siempre se basa el dictado en una clase por semana. El taller de taquigrafía es exclusivo para estudiantes de la Escuela Superior de Comercio y de todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es decir, si estás inscrito en cualquier carrera de la UNR, puedes asistir al taller. La taquigrafía es de amplia utilidad en la vida personal, particular, tomando apuntes e incluso si estás interesado puede ser una fuente laboral importante. El taller de taquigrafía de la Escuela Superior de Comercio es único de su tipo en todo el país dado que es el único taller que se da en un ámbito universitario. Por consultas puedes mandarnos un correo electrónico a arte-delmedio-sc@unr.edu Punto A. Te esperamos.